Marcela Navarro, en una juguetería. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, porque queremos averiguar precios. ¿no? Hay cosas de 150 pesos hasta lo que están viendo ahora, por ejemplo. Este dron, que bueno, el que puede, lo compra. Así que vamos a preguntar a Héctor Rossi, bueno, los precios de los juguetes. Comenzamos con esto, que es, es, es el boom, ¿no? Eh, sí, sí, realmente es un producto para compartir en familia, realmente es muy lindo en este caso ese drone vale 18.900, vienen con cámara, entonces con el sistema de Wi-Fi se puede observar, uno pone el celular en el joystick y ve la imagen que está captando el drone. Entonces, bueno, por supuesto hay que hacer una práctica para, para manejar el dron, de la misma manera que uno cuando maneja un auto tiene que hacer una práctica, lo mismo pasa con el dron. Entonces, bueno, realmente es un producto para compartir. ¿Es un producto que, digamos, se está pidiendo mucho para este Día del Niño? Eh, sí, sí, sí, están preguntando. Además el precio también. Claro, sí, es un producto más elevado, por supuesto que hay otros que son más importantes en valores, pero bueno... Eso eso queremos saber, a ver Héctor, no. si querés, ¿por dónde arrancamos? ¿Por acá? Los precios, por ejemplo, tenemos juegos de mesa... Eh, a ver, precios de... Bueno, te cuento, eh, como estamos en invierno Hay mucha mucha mucho pedido de juegos de mesa Entre ellos el tes 1, tes La Revancha Tenés el juego La Vida este, Bueno, el, el juego... Este, esquisionar y bueno, hay un montón de juegos que realmente gustan por el invierno, ¿no es cierto? el ¿Precio promedio? Porque hemos de todos precios. Eh, mira un estanciero vale 2.990, hay otros que son eh, este, de mejor calidad como tipo Monopoly, oscilan un poquito más, 4.900, 6.900, bueno, depende del producto, ¿viste? Han salido unos nuevos juegos como el Erudito, este, el Cinéfilo, el Melómano, ¿no? que son juegos muy, muy lindos que hacen preguntas y realmente son divertidos y oscilan en 6.900, ¿no es cierto? Vamos por este lado, vamos a buscar algo para los niños, para los más chiquitos. Por ejemplo, esto eh, ¿se están pidiendo mucho este tipo de muñecos? Eh, sí, los muñecos articulados, en este caso Naruto, ¿no es cierto? este Se ha puesto de moda, como también se ha puesto Sonic de moda, bueno, nuevamente los que es el Hombre Araña, Ben 10. Estamos este... viendo precios, por ejemplo, podés encontrar, acá vemos, este 2.500, los más pequeños... Pero si buscas algo más, Chico, mira, 8.900 pesos, 6.990 pesos. ¿Los disfraces, por ejemplo, para los más pequeños que tenemos acá abajo? Bueno, te cuento que han salido los disfraces de encanto de Disney, que es la última moda, que han salido dos nuevos modelos. Y, por supuesto, todo lo que es la línea de, de, de... Las princesas, ¿no es cierto? En este caso, que acá se ven disfraces de princesa de Disney. ¿Y a cuánto están aproximadamente? Y es 5.900, 6.900, depende del modelo. Ahí tener la línea Pop Patrol, que son de los perritos. Eh, Mujer Maravilla, este, tenemos los superhéroes, en el caso de los varones, Hombre Araña, Capitán América. ¿Cuánto gasta en promedio la gente en el juguete? Y os van a oscilar en 5 mil, mil pesos aproximadamente, me parece. ¿Con tarjeta, en efectivo, cómo lo hace? Eh, sí, con tarjeta nosotros damos tres cuotas normalmente, así que la gente... ¿Sin aprovecha? interés o con interés también? No, no, sin interés. Eh, se dan normalmente, así que hay gente que por ahí necesita un poco más de cuota cuando van a comprar una mesa de ping-pong o un tobogán o una sí. calecita, entonces bueno, a veces piden seis cuotas, pero en general con tres cuotas la gente está bien, digamos. Lo más barato, por ejemplo, veíamos acá atrás eh, que veíamos por ahí 600, a ver, me cruzo para 600, este lado ¿no? para no cruzarme delante de la cama, ¿esto sería como lo más barato que podemos conseguir en una juguetería? Eh, no, bueno, ahí hay, hay muñecas articuladas de 490 pesos, semi semiarticuladas, ¿no es cierto? Después tenés eh, muchos productos de Pesos, pesos como una hélice voladora, tener el tiquitac en 300. Bueno, hay muchos productos económicos que son a veces que se llevan en cantidad, ¿no es cierto? Bien. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y los esperamos acá en la juguetería, Marilo. Hay una variedad, ¿no? Increíble, porque de 400 pesos depende de lo que uno pueda gastar, pero si puede gastar 400 pesos, bueno, hay, hay un juguetito de 400 pesos hasta lo que veíamos, por ejemplo, un dron que sale eh, 18 mil pesos y bueno, así está. Vamos a ver qué pasa con este Día del Niño, que bueno, viene con, con este aumento de entre el 40 y el 50%.